Bienvenidas y bienvenidos al curso de iniciación a la programación en Scratch En esta oportunidad, vamos a partir del juego del manchado realizado en la lección anterior para realizar otro videojuego Antes que nada, quiero mostrarles una versión avanzada del manchado Como pueden ver, acá tenemos vidas y tenemos niveles Tenemos cuatro vidas Cada vez que la pelota toca a Juan, perdemos una vida y tenemos dos niveles de velocidad de la pelota. Si logramos mantener a Juan 30 segundos sin ser tocado por la pelota, sin ser manchado, ganamos. Si la pelota nos toca cuatro veces, es decir, perdemos nuestras cuatro vidas, perdemos. El juego que vamos a realizar hoy es un frontón. Y esta es la versión avanzada del mismo, que también voy a dejar el link para que, para que puedan verlo. Como pueden ver, también tiene puntajes y si la pelota pasa la barra, perdemos. Bien, vamos a comenzar a hacer el juego entonces. Vamos a partir de la base que ya teníamos, vamos a arreglar un poquito el fondo. Vamos a poner una barra aquí. Y vamos a poner otra barra de fondo en la línea de fondo final. Perfecto, ahí ya tenemos el fondo listo. Vamos a cambiar el personaje principal. Elegimos la barra. La ponemos en vertical y le cambiamos el color. La dejamos en azul y vamos a darle un poquito más de tamaño. Ahí está bien. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle barra. Y vamos a cambiar la, la ubicación al presionar bandera que vaya a esa posición. Vamos a borrar la dirección a la que apunta porque no, no interesa en esta oportunidad porque es una barra. Cuanto menos bloques de código tengamos mejor, entonces vamos a eliminar lo que no es necesario. Y vemos cómo controlamos la barra con las flechas direccionales. Pero para este juego en realidad es mejor controlar la barra con el ratón, con el mouse, con el puntero del mouse. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a eliminar todo esto. Y vamos a decirle que al presionar tecla espacio, por siempre... Fijar X y fijar Y a la posición X del ratón, en el caso de fijar X, y a la posición Y del ratón, en el caso de fijar Y. De esta forma lo que vamos a lograr es que eh, la barra siga permanentemente al mouse por todo el escenario. Vamos a probarlo. Vemos cómo la barra... sigue permanentemente a lo que yo hago con el mouse, por ejemplo si yo le saco la parte de posicionar y vamos a ver cómo el movimiento que puedo hacer es solo en dirección vertical no puedo moverme para arriba, si muevo el mouse para arriba no me sigue lo mismo pasa si cambio y dejo solo fijar y y no fijar x, es decir voy a poder mover la barra solo para arriba y para abajo. Vamos a verlo. No puedo, por más que intente, no puedo avanzar hacia adelante o hacia atrás, sino que lo muevo solo para arriba, porque en este caso dejé en el código solo fijar I a la posición del ratón. Entonces tienen que estar las dos para poder mover la barra por todo el escenario. Para eso servía conocer cómo funcionan las coordenadas en Scratch. Bien, pero el código está diseñado como para ser manchado. Vamos a cambiar el disfraz de la pelota, vamos a poner otra, otra pelota. Por ejemplo la pelota de básquetbol. y vamos a eliminar esta pelota. Vamos a cambiar un poquito el código de la pelota para que se decube al nuevo juego. Ya no importa que manche y ahí se para, se para el juego, sino que en realidad... Lo que tiene que hacer cuando toque la barra, la paleta, es rebotar, porque es un juego de frontón. Entonces acá tenemos que cambiar un poco el programa de juego, ¿no? Entonces, vamos a, el juego no va a iniciar más con el presionar la bandera, sino que va a iniciar con presionar eh, tecla espacio. Entonces al presionar tecla espacio, por siempre, si tocando barra no envía nada, ni vuelve a nada. Vamos a borrar esto. Si tocando barra lo que va a hacer es apuntar en la dirección. Vamos a cambiar esto. Vamos a ponerle. 20. 160. Entonces, lo que le vamos a decir es que al si tocando barra, tiene que rebotar. Entonces va a hacer lo mismo, va a apuntar en dirección 20, 160, en dirección al azar. Y se va a mover 10 pasos. Vamos a probarlo ahora. Tenemos que eliminar esto, ahora sí, quizá la, la, la posición esta no, no convenga mucho, vamos a cambiarle de posición, vamos a bajarle esta ahí, borramos, vamos a ir a esa posición, ahí está, entonces al presionar la bandera va a quedar en esa posición, al presionar tecla espacio empieza el juego. Y nos falta darle la orden de que se mueva. ¿no? Entonces, al presionar tecla espacio, por siempre, mover 10 pasos y, y rebotar si toca borde. Ahora sí. Apretamos la bandera. Apretamos tecla espacio y se mueve si toca borde. Y, como podemos ver... Ya no hace el efecto de manchado, sino que si toca la barra, rebota. Variantes, bueno, agregar algún formato de, de puntaje. Yo en la versión avanzada lo que hice fue agregar puntaje cada vez que toca unas señales que aparecen en, en, en las esquinas superior e inferior, derecha. Y lo que vamos a hacer ahora es decir que pierde si toca esta barra. Entonces, capaz que también lo que podemos hacer es si tocando barra, puede tocar un sonido. Vamos a ver esto, a ver si funciona el sonido. Perfecto. Y vamos a agregarle otro código acá que diga. Otro bloque de código. Que diga por siempre si sí, tocando vamos a ver esto por siempre sí tocando el color que aparece en el fondo Vamos a enviar un nuevo mensaje que se va a llamar, ya no manchado, sino fin. Vamos a decirle que vuelva a su posición de origen. Y vamos a decirle que detenga todo. A la barra vamos a decirle que al recibir fin. Vamos a borrar esto porque ya no es necesario. Vamos a decirle que vaya a esa posición, a la posición de origen. Probamos. Faltamos barra, comenzamos a jugar. Todo muy lindo, pero me pasa y pierdo. Vamos a agregar un nuevo objeto acá que sea un texto que diga en un lindo color azul, podría ser sí, que diga Game Over. Bien, Game Over está bien ahí puesto y le vamos a decir que al presionar bandera se esconda y que al recibir fin, aparezca. Probamos. Y vemos como si la pelota toca el fondo, perdemos y eh, nos aparece el cartel de Game Over. Yo aquí le voy a cambiar de nombre, Frontón 01. Le voy a poner bien. De esta forma, hemos visto cómo realizar un juego sencillo, en este caso el Frontón, a partir del juego que habíamos hecho anteriormente. Si aprendiste algo nuevo en este video, puedes darle me gusta. No olvides que puedes suscribirte al canal de Talleres de en YouTube.